Les conté. La historia de los piratas que se hacen llamar las ratas de Guapuerca. Integrados por el capitán Mohamed Abdol. Machete. Machete. El pirata Pedro. Y su servidor, la rata mayor. La travesía de esos piratas. Al chile no sé cuál es, pero la rata mayor tenía un objetivo en esta vida, y era embriagarse en cada misión. <ríe> Loco, el capitán está haciendo todo. No quiero hacer una perforza ¿no? como la de Kurt Cobain. Ahoy, banda, somos las ratas de agua puerca y bienvenidos al primer capítulo de Sea of Types. Aquí con su servidor Lucifer, ciéndense y alcen las velas que nos vamos a empezar con este video. Ahoy, piratas de agua puerca, vamos a ser los piratas más puercos de, de Sea of Types. Soy buenísimo con el, con el sniper, eh. Ayer me cargué a, a una tripulación, una enorme tripulación de dos personas, me cargué yo solito. Porque te podemos encerrar aquí adentro, eh. Así, ¿Ah, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo se encierra? Ah, ¿quieres ver? Ponle. En, es, es, a, a verte a, a opciones de juego, ponle mi tripulación, a, pones el nombre de Lucy y le pones votar para encerrar en la sentina. Sí. ¡Eh, loco! ¡Oh! <risa> <risa> ¿Qué onda? Ahorita aparece, ahorita aparece ¡Eh, no me dan esto! <risa> ¡Eh! <Ey. Son> borrachos <risa> ¡Ah, qué asco! <risa> Ay, ¡Me manches la pantalla! ¡Saca, <risa> perro! 10 segundos más tarde Voy tocando música del Capitán Puñetón cumpleaños. <risa> <risa> Encontré una versión. Ven, tomalo, Nuestro capitán es bien puñetón. De toca la flauta, oh, Cristiano Lo. <risa> Banda ya. Para la voz México. 20 minutos después. ¿Qué ser, qué Aquí está el bueno, compadre. Se requiere... ah. Hazle la Q y F y te sale y me saca, ¿eh? yo me voy a servir uno de estos 10 segundos es más tarde ¿Qué? ¿Cómo me la tomo y pues así, vei ¿eh? Ese me hace que John y yo vamos a estar cargando ay que tu madre ¡Ah, ya fue la mierda, Pedro! El agua, ¿eh? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No. así, ah, sí, sí, sí. la perro! ¿Me voy a morir? Ah, no, no me voy a Me voy a matar. ¿Quién colateral? No salió. ¡Eh, perro! ¡Ah! bueno. Oh, me <risa> <risa> <risa> Mohamed, no, me estoy jugando. ¿Dónde está No Mojamelo <risa> Mojamelo, no mojamelo No, no, no Saca la, la busa, Greg <risa> mi, me mi mejor bus que es el blabuse <risa> No yo tengo alas <risa> ¡Acoy ratas de guapuerca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ¡Ah, este va todo! ¡Es tóxico, es tóxico! ¡Es un jugador de lol! ¿Qué no encuentro fallas en su lógica. Me va a comer un coco banda. Eh, es mía. Yo que es cojo eso, güey. Me recojo sin balazo. <risa> Qué bonita es Deja eso en la cama. Ah, no Ya lo he... Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate, cállate. cállate. Lloraremos tu muerte, Pedro. Okay, okay. <risa> hey, Estoy viendo qué. luz. A ver, ¿cómo? Salvado. <risa> bailale, bailale, baila le. Téles, téles. Ese pana de ahí, ese pan. Ahí. ¡Ah, la Ay, verga! Hola, ayuda. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un um, bestie lanzó una, una bola de. De las Si, sí, bajaba esta madre, acá abajo. No, ya, oh, ya valió. ¡Machete! ¡Machete! ¡Machete, no puedes! nos a remojar. ¡Machete! ¡No! ¡Machete! Ya fue, Machete. ¿Cuál atrás? ¿Cuál atrás, uy? Y si son personas, si son personas, si son personas. Pero nomás es de un bar, es de una persona. Vamos, ¿Somos... No me interesa, no me interesa. Somos piratas o gallinas. Somos ratas o gallinas. Pero no le disparen nomás. Somos ratas de la puerta, capitán. No Dejen que venga, dejen que venga. Nada más es uno, nada más es uno. Esta madre, no, no. Qué, qué, qué, qué. Somos piratas de vapor, capitán. no lo podemos evitar. Pues avientense y suban de su barco, Está girando, está girando. Es más, ni lo veo. Digo que hay que ir por ahí. Eh, se aventó, se aventó, se aventó. Estoy levando a un Eh, ¿por qué? Le di, le di, le di. Al que está conduciendo, le di. Va a disparar, va a disparar. Nos va a disparar, nos va a disparar. Es todo, todo tonto. ¿Alguien repone el barco? Hey bandita, muchas gracias por haber visto el video, si te gustó no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y aquí abajito te dejo mi canal de Twitch para que vayas a seguirme y veas todos los directos que traemos por aquí. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita del video. Bye bye.